Son son son, son, son, son, Ya me imagino en lo que está pensando, te hace extrañar y ya me está buscando. Mi ubicación. Hoy habrá fiesta en la habitación. Ella cruza la ciudad entera para llegar conmigo, porque yo soy su amante preferido. Yo soy su amante preferido. Y aquí a poco y no a sabe que soy loco y sin corazón, cuando me llama le doy mi atención a la bebé, levanto luego mi ubicación, voy a la está en la habitación ella cruza la ciudad entera para llegar conmigo, porque yo soy su abuelito, yo soy su abajarito. Yo soy su amante preferido. Ella cruzado la ciudad entera para llegar conmigo, porque yo soy su amante preferido. Yo soy su amante preferido. Se disculpa con sus amigas para estar conmigo, porque yo soy su amante preferido. Yo soy su amante preferido. Para toda la gente que estuvo en todos en su casita, muchísimas gracias. Dios nos bendiga, buenas noches. Gracias. Grupo Jalei. Gracias. Amante preferido.